Hola, soy FJ García Dios y estoy subiendo este vídeo en el día de mi cumpleaños para anunciar que los próximos tres días voy a subir mis tres últimos cortometrajes. Mañana día 21 subiré heart un cortometraje de terror y fantasía con el que hemos ganado el segundo premio del Madrid Film Slam de cortometrajes hechos en 48 horas que hicimos en octubre. Luego el día 22, pasado mañana, subiremos Habitud. Habitud es un cortometraje traje femenino, mudo y en blanco y negro, con el que hemos ganado el tercer premio del Fortier Tower Madrid Film Project, y por último, el día 23, subiremos Stories, un cortometraje que hemos terminado literalmente el fin de semana pasado, el más ambicioso que he hecho hasta la fecha porque hemos sido un equipo de 10 personas, es la primera vez que soy responsable de un equipo tan grande, 10 personas puede parecer poco, pero además aquí la, la productora y encargada de maquillaje y vestuario del cortometraje lo hemos presentado al World Film Championship también de cortometrajes hechos en 48 horas y no nos dirán qué tal hemos quedado hasta dentro de bastante tiempo, pero nos han permitido subirlo a nuestro canal. Son muy importantes para mí estos tres cortometrajes porque llevaba sin dirigir nada de este calibre desde 2011. Este es mi regreso a los cortometrajes. Estamos aquí grabando este vídeo desde, desde Berlín. y vamos a grabarlo en la puerta de Brandenburgo, pero estaba viendo una manifestación vegana muy, muy interesante, pero no, no era quizá el, el lugar indicado para grabarlo. Y ahora vamos a entrar al Museo Für Fühl und Fernsehen, perdón por la pronunciación, que nos han dicho que es un museo de cine que está muy bien. las películas alemanas más populares de cada año. Se repite mucho este personaje, sería como el James Bond del cine alemán. Y las películas más taquilleras desde el 82 a la actualidad, donde tenemos por ejemplo Das Boot o La historia interminable. by Lenin, está o el perfume Bueno, Evidentemente este vídeo lo hemos grabado el día 18, aunque lo estemos subiendo el día 20, pero el museo nos ha encantado. Gracias por ver esto y seguid viendo vídeos.